El Museo Arqueológico de Córdoba cuenta con el yacimiento del mayor teatro de la Hispania Romana. Podemos encontrar piezas de la provincia de Córdoba desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media. Además, la entrada es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea y para el resto de nacionalidades es 1,50€. Abrimos de martes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche